Muy buenas y bienvenidos a todos a este vídeo en el que hoy vamos a explicar lo que son los intervalos en la recta real, en la recta donde dibujamos los números. Vamos a ver cómo se expresa y cómo podemos hacer algunas operaciones básicas con ellos. Bueno, los números reales sabemos que los dibujamos a lo largo de una recta, que le solemos llamar la recta real, donde dibujamos el cero y los números positivos y negativos... Bien, hasta el infinito o hasta el menos infinito. Bueno, pues vamos a ver eh, el manejo de trozos de esta recta, de intervalos de esta recta. Por un lado, eh, podemos tener intervalos que se llaman cerrados. Un intervalo cerrado de extremos A y B es el conjunto de todos los números reales, los x pertenecientes a r, tales, eso se escribe en matemáticas así, con esta raya eh, quebrada, que eh, x está entre a y b. Y además puede ser a y puede ser b, porque aquí hay un signo menor o igual, ¿vale? Entonces x o está mayor o igual que a, y puede ser igual a A, o menor o igual que B, y puede ser también igual a B. Le vamos a llamar el intervalo A, para ver un ejemplo con números, al intervalo 3, eh, 5, cerrado. Aquí en este intervalo cerrado, 3, 5, estarán todos los números reales, todos los X pertenecientes a R, tales que 3 es menor o igual que X, menor o igual que 5, y Aquí tengo que poner el signo menor o igual porque en este caso 3 y 5 sí pertenecen al conjunto. ¿vale? Por eso les ponemos este corchete como diciendo que están dentro. Si dibujamos ese intervalo A aquí en la recta, más o menos, estaríamos... Si aquí está el 3 y aquí está el 5, tendríamos eh, este intervalo de aquí al que tendríamos que tener mucho cuidado de incluir tanto el 3 como el 5. Lo dibujamos con un punto gordo así, cerrado. vale De acuerdo, este es el 5, que se me ha borrado, se me ha quedado ahí. Bien, luego tenemos intervalos que se llaman abiertos. Y se expresan así, ¿eh? con un paréntesis en vez de un corchete. Y estos quieren decir, todos los números reales, que son infinitos, que están entre A y B, pero ahora, este igual que he escrito aquí antes, no hay que ponerlo, porque A y B se quedan fuera, ¿vale? A y B se quedan fuera de esos números que forman el intervalo. Por ejemplo, vamos a llamar a este otro intervalo B, y va a ser el intervalo de ejemplo 411. Estos serían todos los números reales, todos los X pertenecientes a R, tal que 4, perdón, el igual no hay que ponerlo, es menor que X y 11 es mayor que esos X. ¿Vale? El 4 y el 11 se quedan fuera. Si lo dibujamos aquí, si lo dibujamos aquí al mismo nivel, más o menos y yo dibujo por aquí el 4, que caería aquí entre el 3 y el 5, eh, perdón. y por aquí más lejos el 11, tendríamos esto de nuevo. Tendríamos esto de nuevo. Voy a dibujar de otro color. Pero en este caso, ¿qué ocurre? En este caso ocurre que estos extremos no entran. Y esto se suele eh, pintar como un punto vacío, donde dentro no haya nada. Aquí es, se me hace difícil de dibujar, ¿vale? Pero os hacéis una idea de que dentro del punto no quiero que haya nada. ¿eh? Es decir, están todos los que hay entre medias, pero ellos no están, ni el 4 ni el 11. ¿De acuerdo? Bueno, hay otros intervalos que se llaman semiabiertos o semicerrados. ¿eh? No vamos a entretenernos mucho. Es que por un extremo estén abiertos y por otro cerrados. Semiabiertos o semicerrados también se pueden llamar. ¿vale? Por ejemplo, el A, B, donde es abierto por aquí, por la A y cerrado por la B. Pues aquí, ¿qué será, entonces? Serán todos los números que hay, todos los números reales tales que están entre A y B. Pero que no pueden ser A, por lo tanto, aquí no ponemos el igual, pero que sí pueden ser B. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que poner el igual, ¿vale? Por ejemplo, pues podríamos poner... Un intervalo C menos 1, 4, que serían todos los números reales tales que menos 1 es menor que x y lo quiero hacer así: cerrado por la derecha, menor o igual que 4. ¿Vale? Si dibujáramos este en la recta real, si aquí está el 0, aquí está el menos 1 y aquí está el 4, por ejemplo, serían eh, todos estos que hay aquí, donde el menos 1 eh, no entra y por lo tanto lo vamos a dibujar vacío y el 4 sí que entra y lo dibujamos lleno, vale, este menos 1 lo tenemos que dibujar vacío. Y el 4 lo dibujamos lleno expresando que sí entra. Bueno, por lo tanto tenemos intervalos cerrados cuando los extremos sí que entran, por eso aquí se pone este igual, en el menor igual. Intervalos abiertos donde los extremos no entran, por eso aquí se pone simplemente el menor, porque el número no puede ser igual que los extremos intervalos semiabiertos o semicerrados como este, abiertos por un lado, cerrados por el otro eh, que podría ser al revés abierto cerrado por la A y abierto por la B porque un extremo entra y el otro no, ¿vale? y en el dibujo pues se ve muy bien entonces también vemos que hay tres formas de representarlos mediante intervalos, en forma de conjuntos y también representándolos en la recta real haciendo el dibujo existe además otro tipo de intervalos que solemos Denominar como semirectas Y son aquellos intervalos que cogen hasta el infinito, o bien por la izquierda o por la derecha. Por ejemplo, pueden ser abiertos eh, por el extremo que no es infinito o cerrados por el extremo que no es infinito. Por ejemplo, este intervalo de aquí significarían todos los números reales, los x pertenecientes a rectales, que son mayores o iguales que A y menores que más infinito. Es decir, estos son todos y entonces esto ya no se dibuja, es decir, no se escribe. Son todos los números mayores o iguales que A. Si los tuviéramos que dibujar en la recta real y A estuviera por aquí, ¿eh? pues serían dibujados así. Por eso se llama como una semirrecta, desde A hacia la derecha. Si fuera abierto a más infinito, la a tendríamos que dibujarla vacía, ¿vale? Tendríamos que vaciar el punto para expresar que dentro no habría nada, ¿eh? y entonces serían todos los que están, todos los números reales, simplemente mayores que a, porque no podrían ser el a también, ¿de acuerdo? Bueno, eh, también podríamos tener este intervalo, que es el menos infinito a o el menos infinito a abierto, ¿vale? Aquí serían todos los números que son que menores que a. Y aquí serían menores o iguales, perdón. Y aquí serían todos los números que son menores que a, ¿vale? El a no lo puedo tocar. Recordemos siempre que el infinito, eh, se escribe siempre la parte que toca el infinito como intervalo abierto, ¿vale? Porque el infinito no lo puedo tocar, ya lo veíamos el otro día. Vamos a ver ahora dos operaciones importantes que hay entre conjuntos en general y que podemos aplicar a los intervalos en particular. Hemos dicho que este intervalo A era el intervalo, 3, 5, cerrado. Y este intervalo B era el intervalo eh, 4, 11, abierto. Vamos a ver lo que es la unión de dos eh, intervalos. Es como poner, como poner todo lo que hay en A, todos los X pertenecientes a R que están en A, o que están en B, es decir, que están en uno de los dos o en los dos a la vez. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues para hacer esto, lo que hacemos es poner efectivamente, igual que tenemos aquí, eh, ordenados, uno encima de otro con el cero en el mismo lado, los dos intervalos eh, en, forma de, de, en su forma gráfica en la forma real. Y empezamos desde la izquierda. Tienen que estar en A o en B, o en los dos a la vez. Entonces, si empezamos desde la izquierda, empezamos... El 3 estará... Bueno, vamos a dibujarnos aquí la recta para poner el resultado de la intersección B. Aquí estaría el 0. Cuando llego al 3, ¿el 3 está en A o en B? Sí, está en A, ¿vale? Porque el cerrado por aquí pertenece. Pues el 3 va a pertenecer a la unión de los dos. Bueno... Sigo y llego hasta el 4. ¿Vale? El 4 está en A o en B. Si sí. está eh, tanto en A y no está en B, pero está en A. Entonces tiene que estar incluido. No hago nada. Sigo hacia adelante. El 5 está en A y también está en B. Pues también estaría en el intervalo. Y sigo. A partir de aquí, todos estos están en uno de ellos, que es B, y por lo tanto estarían en la unión. Y cuando llego al 11. ¿El 11 qué ocurre? ¿El 11 está en A o en B? No, porque ni está en A ni está en B, porque aquí recordemos que era un intervalo abierto. Por lo tanto, cuando llego aquí, se va a quedar abierto por aquí. ¿vale? Esto es el 3 y este es el 11. Por lo tanto, el resultado de la unión de A y B en este caso es el intervalo cerrado por aquí en el 3 y abierto por aquí en el 11. ¿Se entiende, no? ¿De acuerdo? Esta es la unión. Es decir, aquellos números que están o bien en uno o bien en el otro, o en los dos a la vez. Ahora vamos a ver otra operación que se llama intersección. La intersección son aquellos eh, elementos que están en los dos conjuntos. Es decir, A intersección B son todos los números reales tales que pertenecen a A y también a B. No A o B, sino que están en los dos a la vez. Entonces vamos a hacer aquí la intersección. Si aquí está el cero, vamos a hacer aquí la intersección de A y B. Bien, empezamos por el primero que aparece, que es el 3. ¿El 3 está en ambos? No. ¿Entre el 3 y el 4 están en A y en B? No, no están en los dos, solamente están en el intervalo A. Cuando llego al 4, el 4 tampoco está en los dos, porque aquí estaba abierto. Entonces sí que está en A, pero no está en B. A partir del 4, ¿eh? a partir del 4 vamos a borrar el interior. A partir del 4 sí que ya estarán en el intervalo. Intersección porque está en los dos. ¿Hasta dónde? El 5 está en los dos porque por aquí ya acabo arriba. El 5 está en los dos, el 5 está tanto en A como en B. Por lo tanto, llegan hasta el 5 porque está en los dos y el 5 entra. A partir de aquí están abajo pero no están arriba, por lo tanto, no entran en la intersección. Por lo tanto, eh, la A intersección B es la parte común entre estas dos rectas, digamos, rosa y naranja. Y resulta que A intersección B, que se escribe así en matemáticas, es el intervalo A abierto por la izquierda, 4, y cerrado por la derecha, 5. Vale. Esto es sencillito, pero la mejor forma de hacerlo hay que dibujarlo en la recta real poniendo las dos rectas al mismo nivel, como hemos hecho aquí. ...todos los ceros en el mismo sitio... ...y entonces ver los que están en un sitio o en el otro... ...o los que están en los dos sitios a la vez... ...de esta forma calculamos la intersección... ...bueno, hemos visto entonces que hay intervalos cerrados... ...que son los números que hay comprendidos entre A y B... ...y además entran los extremos abiertos... ...que son los números comprendidos entre A y B... ...pero no entran los extremos... ...y luego pueden ser semiabiertos o cerrados... ...cuando un extremo entra y el otro no... ...y después hemos visto dos operaciones muy importantes que son la intersección, que son los elementos que están tanto en el intervalo A como en el B, o la unión, que son los elementos que pueden estar en A o en B, y también en ambos a la vez, ¿vale? Pero no necesariamente tienen que estar en ambos a la vez. Aquí tienen que cumplir que solamente los que están en los dos a la vez. Aquí son que están en A o están en B, ¿vale? Aunque no sea al mismo tiempo. Bueno, pues con esto terminamos este pequeño vídeo de intervalos y sus operaciones en la recta real y espero que os sea de ayuda. Un saludo.